poquito más de las diez y media de la mañana y nos convocamos aquí en el hospital de Sunchales, un lugar al que nos gusta venir porque nos gusta mostrar el trabajo que se hace y nos gusta profundizar en esto. Hoy es un día que de alguna manera llega eh, la ayuda, llegan los instrumentos, llega equipamiento para el hospital de Sunchales y por eso estamos acá, Karina. Buenos días, vamos a hacer un pequeño repaso antes de, de comenzar con la nota, estamos esperando a Eterzen que, que está hablando por teléfono y nos convocábamos, me decías ayer porque llega equipamiento para el hospital. Sí, la verdad que sí, es parte también para la funcionalidad de nuestro hospital, es un monitor multiparamétrico que va a llegar para el área de maternidad, este, muy importante para la atención de los recién nacidos, de las embarazadas, este, es para los controles sobre todo de los signos vitales, temperatura, eh, un elemento que, que va avanzando eh, en la estructura también de nuestro hospital. Me parece que pasa por ahí, ir equipando el hospital. Vamos a preguntarle ahora a Eter, no, obviamente esperamos porque se hizo la, la suspensión de lo que es la licitación del hospital, pero le preguntaremos a ella, Cari, ¿cómo viene trabajando el hospital en función? En principio a lo que tiene que ver con el dengue y cómo se avanza también con COVID. Hacemos un repaso cortito para que la gente no se olvide porque son dos temas candentes en este momento. Bien, con respecto al dengue, sabemos que hubo un caso la semana pasada de una persona que vino de afuera y... este fue fumigado y se trabajó junto con la municipalidad en el saneamiento del área. Y con respecto a COVID, continuamos hisopando, obviamente. Todavía, todavía hay casos positivos, este, vienen poca gente a hisoparse, pero todavía hay casos positivos. Perfecto, Mira, eh, se trabaja en vivo, trabajamos en vivo, estamos esperando. Éter, eh, buenos días, permiso. Eh, eh, trabajamos en vivo y bueno, la estábamos esperando porque viene con equipamiento, esto es en función a cómo se viene trabajando en salud en la provincia. Por supuesto, un buenos días a todos. Es un fuerte compromiso que tiene el señor gobernador en aplicación de las políticas públicas de salud que adhiere, por supuesto, el Ministerio de Salud a través de nuestra ministra Sonia Martorano, y en esto de ir reforzando y equipando a los hospitales y centros de salud de primer y segundo nivel. En este caso, el hospital de Sunchales, estamos haciendo entrega de un monitor multiparamétrico a los fines de ser utilizado en eh, la maternidad del hospital. Y eso es en un programa de maternidad segura que tenemos que ir eh, trabajando y avanzando, y más cuando tengan el nuevo hospital. Éter, bueno, me lo deja ahí al final, nuevo hospital. Se hizo la suspensión eh, de la licitación de este nuevo hospital que tanto esperamos y necesitamos los hunchalenses y toda la región en realidad. ¿Cómo sigue ese tema? ¿Para cuándo se podrá avanzar? ¿Conoce? Eh, sí, eh, la verdad que fue una cuestión de agenda. Estamos esperando otra vez la confirmación del día y el horario en que se haga la apertura de los sobres. Así que estamos todos ansiosos aguardando eso porque fue un trabajo de muchos años. Ustedes saben muy bien cómo es un chalense que se trabajó este, en distintos proyectos que no se pudieron plasmar y este, por suerte, se va a poder ejecutar. Ya está proyectado y ya sin duda en los próximos días tendremos novedades al respecto. Mientras tanto, Karina, se sigue trabajando de manera normal la distribución de los centros de, en el centro de vacunatorio del barrio Colón, por lo menos como lo conocemos, pasó a ser de una total importancia y sobre todo en esto que es maternidad, niñez y pediatría. Exacto, sí, porque está funcionando. O sea, los consultorios, si bien también están en los centros, otros centros de salud, la, la parte de pediatría, lo que es maternidad en sí va a estar funcionando eh, el quirófano y las salas de parto conjunto con el... Ya están trabajando también acá en el hospital. Gracias. Bueno, te contábamos así, las buenas noticias llegan y lo cierto es que el equipamiento, lo estamos mostrando, sí, por supuesto, lo vamos a mostrar, eh, los, los equipamientos que siempre serán importantes y sobre todo en esto que decía Ete recién, eh, se vendrá la ampliación, el, el edificio nuevo del hospital que necesitamos. Yo les decía, no solamente los unchalenses, sino que la región y eso es una muy buena noticia.